puso celosa, mira la reacción de Evangelina Anderson cuando Denichelis estaba con sus fans. Muchas figuras de la farándula argentina estuvieron presentes en el primer partido de la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018. A pesar de que el encuentro con Islandia terminó 1 a 1. No faltaron las perlitas de los famosos en el estadio. Evangelina Anderson pasó gran parte del partido junto a Susana Jiménez, Marley Liz y Tagliani, ya que su marido Martín de Michelis, estaba secuestrado por un grupo de fanáticos asiáticos que aprovecharon la ocasión para sacarse fotos con el ídolo. En un video que Eva compartió en su cuenta oficial de Instagram, puede verse al exfutbolista con muchos seguidores que llevaban la camiseta de Argentina y le piden fotografiarse con él. Demi, muy amable, accede a cada uno de los pedidos con mucha cordialidad. No le pasa lo mismo a su mujer. Quién se queja en la grabación por la invasión de fanáticos que no dejan en paz a su marido. Tengo levante en China, le dice Martina Eva a modo de burla y provocación, a lo que ella responde: Basta, chinitas. Es mi marido. Mientras, la modelo se divierte con Licita Gliani bailando muy sensual en el entretiempo. Entretiempo. Las odaliscas argentinas en Rusia arroba licita glianide, escribió la diosa argentina en un video junto al a la humorista Pura Risa.